Ven a que el alto, dos tipos estaban peleando, dos tipos estaban peleando. Uno le sacó el revólver, uno le sacó el revólver y el otro se lo compró y el otro se lo compró. <risa> ¡Gracias! <tose>